Bienvenido a mi canal de YouTube donde te enseño cómo construir tu cuerpo deseado, ser codiciado por las chicas y ser la envidia de tus amigos. Si quieres construir los músculos que mereces visita, cómo subir de masa muscular rápidamente.com. Soy Fernando Guido, el de la foto, y en este video quiero enseñarte rutina de ejercicios para aumentar tu masa muscular. Al buscar en la internet rutina de ejercicios para la construcción de músculos, es muy fácil confundirte. Con tanta información contradictoria, nunca sabes qué creer ni a quién escuchar. Si haces rutinas hechas que no son para ti, cómo dividir tus entrenamientos, las series y repeticiones para el volumen, o las series y repeticiones para la definición o la combinación de ambas, si entrenar tres veces por semana o los seis días de la semana, qué tipo de dieta y el cardio que debe acompañar tus entrenamientos para construir músculos, todo esto es suficiente para quedar con un signo de interrogación en tu cabeza. Después de 15 años de experiencia con mi propio gimnasio y entrenar a miles de clientes, me siento bastante seguro de que puedo proporcionar las respuestas definitivas y sólidas a todas estas preguntas. En primer lugar vamos a cubrir el número de días por semana que debes de entrenar. He concluido que la mayoría de la gente ven mejores resultados a tres o cuatro días de entrenamiento a la semana. Tres son óptimos para los ectomorfos, conocidas como personas blancas flacos típicos con un metabolismo rápido, de lo contrario no tienes la misma capacidad de recuperación a más de 4 sesiones de entrenamiento por semana. El siguiente paso es la selección de ejercicios, realiza siempre ejercicios para los músculos grandes y básicos como el press militar, dominadas, sentadillas, peso muerto y press de banca. Estos son los ejercicios que te ayudarán a ganar peso más rápido que todos los demás. Nunca pierdas tu tiempo con ejercicios de aislamiento, levantar pesos pesados es otro factor más importante para construir tus músculos, por ejemplo si levantas 200 libras en banca y deseas conseguir unos pectorales más grandes, será mejor convertir esas 200 libras de peso en 400 libras en un par de años si puedes antes mucho mejor, pesado no significa necesariamente 6 a 12 repeticiones, pesado es un término relativo, lo que es pesado para una persona puede ser ligero para otro, lo que es pesado para ti podría matarte o viceversa, el punto es que la última repetición te cueste, ahora presta atención,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 Déjame guiarte por el camino correcto sin abusar de los peligrosos esteroides, totalmente natural para construir músculos de roca, los mismos que yo usé para superar mi estancamiento en que me encontraba. Haz clic y descarga el reporte gratis. No olvides dar un like y comparte el video si te gustó. Si tienes una pregunta o comentario relacionado, ponla debajo de este video que lo responderé lo más pronto posible. Un saludo y nos vemos en un próximo nuevo video. Chao, chao.